Hola Jorge, ¿cuántos días llevas sin comer ya? Pues llevo 11 días sin comer y bueno, este es mi día 12 ¿Qué tal te sientes físicamente? Eh, físicamente me encuentro bastante bien, la verdad que para el tiempo que llevo y tal me encuentro bien, con fuerza y, y animado que es lo más importante, creo a estas alturas sí. Eso, sí, eso te iba a preguntar, ¿qué tal tu estado de ánimo? Bien, la verdad que gracias a todo el apoyo que nos está dando la gente y pues la verdad que ha animado, sí, con ganas de seguir. Eh, ¿Cuántas personas más están en huelga de hambre contigo ahora? Aquí en Madrid estamos cinco personas en huelga de hambre y en otros puntos de, de España también hay más personas. Se ha creado un blog que es Motivos de Todos. Eh, con x en la última o, eh, .blogspot.com y ahí hay un mapa interactivo de, lo, de las movilizaciones que está viendo en España o que se están empezando a hacer. Hmm. ¿Crees que están teniendo repercusión eh, la, bueno, vuestros, este acto, la huelga de hambre? Pues eh, no lo sé, lo estoy viviendo en primera persona y supongo que tengo que verlo un poco desde fuera para ver cómo, qué es lo que está pasando eh, pero bueno, hasta donde sé sí que está, sobre todo las redes sociales se está conociendo y supongo que algún tipo de repercusión tendrá, aunque sea digamos de, en el ámbito de la conciencia, ¿no? De que la gente se mentalice o se conciencie de, de algunas de algunas situaciones. Hay gente que piensa que pedir eh, que no es realista pedir que demita un gobierno. ¿Qué, ¿Qué dirías a esa gente o tú qué opinas? Que no es algo fácil, pero que en vista de lo que estamos, o sea, que tenemos un gobierno pues, que ha cumplido su programa electoral, que nos están mintiendo todos los días a la cara y que encima son más que un, más que un gobierno una mafia, creo que esto es lo que le corresponde. O sea, más bien, o sea, vale, entiendo que es algo complicado, pero o sea, eh, de ahí a decir. Eh, no es realista o no es algo que parece que es algo que no podemos pedir, cuando realmente es lo que, lo que debe suceder. O sea, me parece una actitud de, de resignación, de, de cobardía y de no, no, ten, no... Vamos, no... Yo creo que es posible y creo que debemos hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, pues respeto las, los, lo que opina la gente, pero bueno, es mi forma de pensar. Eh, tú, antes de empezar la huelga hiciste un vídeo explicando tus razones. ¿Dónde lo puede encontrar la gente eso? Eh, ¿O alguna dirección? ¿O qué forma? Está en Youtube, creo que uno con el nombre de En Huelga de Hambre, pero también, eh, por ejemplo, Periodismo Digno es un, un, unos bueno, periodistas que están bastante comprometidos con todas las acciones en la calle, ya sea esto como desahucios o todo, y ahí está también recogido hay algunos vídeos sobre esto. Bueno, hay más, pero bueno, este es el concreto del que puedo recomendar. Sí. Gracias. Jorge, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo que bien? A ver. Bien. No, yo la venía, parece.